los principales titulares que traen los medios de comunicación nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que adelante, Mister con los eh, titulares. Gustavo Montalvo, quien es, eh, ¿verdad?, ministro de la presidencia, dice, ante los rumores difundidos, la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus informa que los supermercados se encuentran entre los servicios en estos momentos por desfalso que haya necesidad su cierre. Dice el Ministro de la Presidencia Gustavo Monta. Seguimos. Y el Diario Libre trae en su portada El gobierno trabajará con lo mínimo. Cierra lo no esencial. Ya decíamos nosotros hace un momentito que el gobierno, parte de la medida, parte de las acciones, a tomar está que el gobierno va a trabajar con lo, la, la menor cantidad de instituciones abiertas posible. Esto para evitar que esta situación pues, se siga eh, propagando. El coronavirus hace replegar al sector turístico dominicano, una cantidad, miles y miles de turistas han sido repatriados a su lugar de origen, sobre todo en esta zona de Punta Cana. El otro titularista la Policía Nacional pide que no mantenga aislamiento, ya también lo comentábamos nosotros, que una de las acciones, de la medida que nosotros eh, como dominicanos podemos, en lo que podemos contribuir, es en quedarnos en nuestra casa y de esta manera estamos disminuyendo, rompiendo la cadena de propagación del COVID-19. Seguimos, Mr. Eduardo. El listín diario dice, medio gobierno entra en cuarentena, precisamente, acabamos de decir, eso de que el gobierno va a trabajar eh, con las instituciones mínimas eh, en el, a partir del día de hoy para minimizar el impacto del COVID-19. Nueva York también se paraliza. El sello cierra sus puertas, son parte de las informaciones que trae el listín diario en su portada en el día de hoy. Y el Caribe dice, el Papa advierte a las empresas que despedir para salvarse no es una solución. O sea, despedir al personal no es para nada una solución agradable eh, a juzgar. También lo decimos, nosotros unimos al Papa en esta observación que hace al mundo. Dice el Papa Francisco, se ha referido eh, al papel, por favor, dale un poquito dale para traerlo, para eh, leer en detalle la observación que hace el Papa, que dice, se ha referido al papel de las empresas en la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia de coronavirus y les ha advertido de que para salvarse no es la solución más agradable entendemos por lo que se va a solucionar esta situación seguimos el Caribe pues continúa ese domingo va positivo por coronavirus el tenor español eh, que se acaba de anunciar que da positivo ante el Covid 19 lamentable así como lamentamos todas, todos los demás eh, dice eh, ya dice traducido ya al español: eh, un mundo, una pelea. Donaremos suministro de emergencia a dos millones de máscaras, kit de prueba, eh, 400 K104, ventiladores a 24 países de América Latina, incluido Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, República Dominicana y Perú. Enviaremos a la larga distancia y nos daremos. Somos. Uno. Eh, este eh, señor eh, multimillonario que es el creador de una eh, cadena de negocios a nivel eh, mundial el diario libre dice coronavirus Donald Trump puso a disposición de los estados de Washington Nueva York y California la guardia nacional para apoyar sus esfuerzos contra el coronavirus, son parte de las medidas que ha estado tomando el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. De el doctor Pedro Ureña, cardiólogo dominicano, dice, la curva de crecimiento evidente obliga a medidas más drásticas de cuarentena. Aprendamos y aprendemos. Es difícil, lo sabemos, pero todavía estamos a tiempo de, de ralentizar la propagación del COVID-19, dice el doctor Pedro Ureña, destacado cardiólogo dominicano. Seguimos. Dice lo más reciente sobre el COVID-19. Japón exige cuarentena a todos los llegados de Estados Unidos. Haití analiza ayuda económica a trabajadores afectados por la de Nueva Zelanda y Australia la cierre y confirmación por el COVID Lo más COVID-19. Lo más reciente sobre el COVID-19. Venezuela reporta 77 casos positivos. Eh, Harvard Western arrojó positivo. El Comité Olímpico Internacional pues abre la puerta a pasar a Tokio 2020. Recordarán ustedes que eh, eh, Japón no es el momento de pasar lo que son los juegos Olímpicos de este año eh, 2020, pero ya ha ido siguiendo esta situación que no es para menos. Sorprender, sobre todo a ciudades como es. donde eh, van a comer millones de personas. Trump anuncia despliegue de Guardia Nacional para combatir virus. Ya esa información la damos anterior también. Así que seguimos. Bolsas europeas abren en caída de más de 4% por crisis debido al COVID-19. Seguimos. Punta ha enviado más de 30.000 turistas a sus países por esa terminal desde el pasado jueves, en una acción coordinada de las autoridades, líneas aéreas, embajadas y su administración. O sea, ya de lo que decíamos al principio, que eh, el sector turístico eh, estaba, había estado desplazando a su lugar de Alemania a cientos y cientos de turistas que están en el país, sobre todo en esta zona de Punta Cana. Banco Central reduce a 3.50% más su tasa estratégica varia por COVID-19. Y la Asociación Dominicana de Arroz emitió este comunicado donde dice la industria arrojera hace de conocimiento público que el país cuenta con la producción e inventarios necesarios para cubrir consumo nacional, con más de 30.000 productores, 300, 300 factorías de arroz y las 14 provincias que se dedican y dependen en gran medida del cultivo, cuentan con la capacidad de abastecer la totalidad de la demanda de, de, de alimentos de la dieta familiar. Durante la última década, los precios del arroz se han mantenido estables y asequibles para la familia dominicana. Un importante este, Comunicado que emite la Asociación Dominicana de Factoría de Arroz Adolfo, donde garantiza y dice que la, la producción que tenemos actualmente de arroz es más que suficiente para mantener, eh, para abastecer las necesidades de, de todos y cada uno de los dominicanos. Seguimos. Alemania, nuevas medidas para frenar el COVID-19. Se prohíben las reuniones de más de dos personas en lugares públicos. Cerrarán restaurantes y peluquerías. Se podrá salir a hacer deporte o tomar aire. parte de las medidas que ha tomado Alemania en cómo prevención durante este COVID-19 o pandemia que afecta el mundo entero. Seguimos. Director de Comunicación Digital de Cancillería, da positivo al COVID-19. El funcionario público de noticia, de, de, de, publicó la noticia en sus redes sociales. El nuevo diario, gracias a Domingo, el director de Comunicación Digital de la Cancillería. Eloy Núñez, y asistente del canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, anunció este domingo, que dio positivo a las pruebas del COVID-19. Seguimos. República Dominicana, una noticia para nada agradable, dice los RD eh, entre los 11 países con más contagio por coronavirus del continente, según Universidad de Estados Unidos. Con el anuncio la mañana de este domingo de 202 casos de coronavirus en el país, la República Dominicana se coloca entre, los 11, entre las 11 naciones del continente americano que tienen mayor número de de personas positivas del virus, que ha paralizado la economía y la vida pública en todo el mundo.